Próxima estación, observatorio Ningún pasajero debe permanecer a bordo Próxima estación, Tacubaya Correspondencia con línea 7, direcciones El Rosario, Barranca del Muerto Y con línea 9, direcciones Pantitlán, Tacubaya Próxima estación, Juanacatlán Próxima estación, Chapultepec <risa> Próxima estación, Sevilla Próxima estación... Insurgentes. Próxima estación... Cuauhtémoc. Próxima estación... Valderas. Correspondencia con línea 3, direcciones Indios Verdes, Universidad. Próxima estación... Salto del Agua. Correspondencia con línea 8, direcciones Garibaldi, Constitución de 1917. Próxima estación... Isabel La Católica Próxima estación Pino Suárez Correspondencia con línea 2 Direcciones Tasqueña Cuatro caminos Próxima estación Merced Próxima estación Candelaria Correspondencia con línea 4 Dirección Martín Carrera Santa Anita Próxima estación San Lázaro Correspondencia con línea B. Dirección, Buenavista, Ciudad Azteca. Próxima estación, Moctezuma. Próxima estación, Valbuena. Próxima estación, Boulevard, Puerto Aéreo. Próxima estación, Gómez Farías. Próxima estación, Zaragoza. Próxima estación: Cantitlán. Correspondencia con línea 5, dirección Politécnico. Línea 9, dirección Tacubaya. Y línea A, dirección La Paz. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.